Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal Hoy un poquitito más tarde Ay, Todos los días así un poquito ajetreados Son complicados, pero bueno Quiero, quiero, quiero terminar Haciéndolo más temprano los vídeos Pero es que por hecho por no me dejan Pero bueno, es mi Compromiso, intentar terminar Los ocho y media de la tarde Como muy tarde, pero bueno Estamos nueve y media, para mí, que claro, cuando lo publico Pues es bastante tarde eh, Dicho esto, bueno, decía... Eh, Kobe Bryant que todo lo negativo, la presión, los desafíos todo ese mal rollo era su oportunidad de crecer y yo estoy totalmente de acuerdo es decir, eh, la humanidad eh, todo en general cuando, cuando te aprietan las tuercas es cuando le pegas al coco ingenias para que salgan cosas bueno, por lo menos diferentes eh, en los momentos en los que los mercados bajan ¿Vale? la gente normalmente suele poner las pilas y quiere saber más, el que no los abandona evidentemente hay gente que los abandona por desgracia ¿eh? Eh, porque hay gente muy muy válida que pues pues un, una mala gestión es un, un cabroncete también de vez en cuando por ahí, pues hace que, que abandone el mercado y es una pena eh, y lo mismo va a pasar con toda esta crisis que se nos viene encima, que no bueno, acaba de, más de empezar, es decir eh, a mí el verano no me preocupa me preocupa el otoño a mí me preocupa bastante el otoño y el invierno que viene me preocupa bastante. Imagino que sabéis por qué. El que no se va por qué va a haber una crisis de carburantes y de energía brutal. Uh, y a mí eso, es, es, eso me preocupa bastante. Es un momento, es un momento muy crítico del mercado cuando debía ser un momento en el que bueno empezar a pensar en meses venideros eh, recuperarse. ¿no? Yo creo que eh, la primavera del año que viene es una fecha clave para mí a partir de marzo eh, y bueno pues para mí es mi objetivo esperemos que no nos lo fastidien demasiado y que marzo con el comienzo de la primavera pues sea ese mes que nos mmm, ayude a abrir un poquito <ríe> esa flor esa flor marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso y es lo que queremos para el año 23 um, pero Europa estará en plena crisis y bueno, pues Estados Unidos estará empezando a ver brotes menos negativos. Y eso es lo que yo creo. Entonces, eh, en cuanto a nuestro mercado, nuestro querido mercado criptográfico, pues estará empezando a dar coletazos de cuidado que me voy para arriba. ¿Por qué? Porque estaremos a un año vista del halving. Y esa es la cuestión. Es decir, no perdamos, no perdamos la perspectiva y vamos a planificar nuestra cartera en base a unas fechas eh, hace poco hice un vídeo sobre fechas sobre de Bitcoin pero el objetivo de todo lo que vayamos a hacer en los próximos 12 meses más o menos, o inclusive menos es eso, es la primavera del 23 ¿vale? es la fecha en la que a mi parecer hay que estar ya bien posicionado de aquí a entonces puede pasar de todo Puede haber un cataplón tremendo, puede haber una subida y un cataplón, puede haber un cataplón y una subida, ya que sé. No sé exactamente cómo va a ser. No lo sabe nadie. Y si alguien te, se atreve a decirte, sí, sí, yo sé cómo va a ser. ¿Por qué? Porque las circunstancias además son muy especiales. De per se no lo sabemos, pues imaginaos con las circunstancias tan complicadas como las que hay ahora mismo, ¿no? Eh, pero eh, hay que ir casi casi planificando... A, a día, a dos días vista a semanas vista máximo es que el resto del mercado está pues eso, para intentar acumular el, yo creo que el, el, el sumum, el momento clave de posicionamiento tiene que estar eso entre diciembre y febrero de, de diciembre de 22 y febrero de 23 y mientras tanto pues intentar escudriñar y, y conseguir todos los, los bitcoins que podamos y esos trocitos de esas altcoins pues que, a mi modo de ver, yo os voy a ir presentando. Y o sea, si os gustan, adelante. Y si no os gustan, pues oye, cada uno hace lo que le da la gana. Yo simplemente voy a presentar lo que voy a introducir en mi cartera. Ya sabéis que yo no compro altcoins. Normalmente. Pero en estas circunstancias, en este momento de mercado, es cuando empiezo a pensar qué altcoins comprar porque... ...y darme ese plazo... ...de un año, 18 meses... ...inclusive dos años... ...en el que van a meter un pepinazo... ...más de una y más de dos... ...es decir, vamos a elegir una cartera de 10 altcoins... ...no, no, me, no me voy a complicar mucho más la vida... ...ya sabéis que yo intento simplificar todo lo que puedo... ...más Bitcoin y Ethereum... ...que yo no las considero altcoins... ...BNB tampoco la considero una altcoin... ...pero bueno, están ahí... ...son el trío calavera para mí... ...pero vamos a elegir 10 altcoins... Eh, de las cuales 8 van a estar ya en el mercado, 7, 8, 2, 3, van a ser proyectos completamente nuevos. Unos entraremos en públicas, otras entraremos en compras privadas, ya veremos qué es lo que nos dejan, porque como somos unos, unos pringallos y somos pobres, pues ya sabéis, las privadas son solamente para los ricos, pero hemos conseguido alguna cosilla, pero todavía está la cosa ahí, ahí. No sé, a ver si si terminan de decir, venga, la saco ya, pero claro, como está el mercado así, pues quieren esperar un poquito, a ver si, sobre todo porque podemos comprar BNB barato, <ríe> es la historia, así que bueno, el mercado está lateral, está ahí un poquito diciendo, vamos a ver si consolidamos este punto y, pero, bueno, vamos a ver qué pasa, comenzamos. Campanita. Compra el curso de mi abuelo, pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y compra el curso de mi abuelo. Que lo voy a quitar de aquí, se ha quedado encendido. Pero bueno, si mi niña dice compra el curso de mi abuelo, pues compra el curso de mi abuelo, y déjate de tonterías. Bueno, eh, Bitcoin, cuatro horas en eh, Binance. Eh, la pinta que tiene para mí es de que está haciendo la banderita de osos. Eh, y ya está. Eh, estamos subiendo en, en RSI, estamos subiendo en precio. Aquí no hay, no cabe, no cabe eh, discrepancia ninguna en cuanto a precio versus eh, RSI. Tampoco tenemos, eh, la tenemos en el medio plazo. ¿vale? Tenemos esta caída y aquí tenemos esta caída. Y no hay ningún, no hay nada, absolutamente nada que indique que podamos eh, seguir subiendo eh, en diario. Igual que la, sema, la semana ha cerrado una vela bastante buena, la vela de diario y la de esta semana, pues bueno, de momento no es. ¿Qué es lo que puede ir a hacer? Ir a cerrar la mecha. De una forma o de otra, venir otra vez a la zona de 25 y pico, cerrar la mecha y luego tirar para arriba. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Pero estar preparados para ello. Es decir, ay, Dios mío, pues eso es algo bastante normal que venga y cierre las mechas. Es algo bastante normal, tanto abajo como arriba, de momento tenemos una vela, no sé cómo va a cerrar el día, evidentemente no lo sabe nadie, no tenemos una bola de cristal eh. tenemos una vela que está abrazando a la anterior ¿eso qué significa? que al día siguiente hay otra vela roja ya está bueno, no hace falta ser heroíto no sé, más grande, más pequeña, si un, una doji, si una invertida, si una desvertida o sea, de igual como sea pero lo no normal, es que tengamos otra vela rojini rojibri, rojibri, rojibri y vaya para abajo, y si viene y cierra esa mecha aunque sea con, con una vela con mecha final, bueno, pues podemos luego eh, pensar en, en irnos otra vez para arriba. Porque la vela semanal sí que ha sido una vela bastante decente. Fijaros la pedazo de mecha que tiene. Más de dos tercios de la, de la vela es mecha. Con lo cual, bueno, mmm, acompaña a pensar, a pensar por lo menos que, aunque vayamos a bajar a hacer, y volvamos, podemos volver a recuperar y tener otra mecha, ¿vale? de este tipo, ¿Veis? aquí bajamos mecha, aquí bajamos mecha aquí bajamos, igual que esta otra vela aquí, es mecha, mecha mecha, una, dos y tres, aunque luego caímos ya abrazamos y nos fuimos para arriba entonces, es un poquito el esquema que buscamos varias mechas seguidas, es decir, que es cada vez que caiga una zona por debajo de esta zona de 28, 829 eh, da, compre, compre, compre y sea un punto importante pero, pero yo personalmente mmm, todavía no lo veo, <ríe> todavía no lo veo y bueno, en principio esta mañana he hecho un corto y teníamos marcada esta línea haciendo esta cuña. No seamos si va a ir a hacer otro máximo y va a ser un, un canal paralelo o se va a quedar aquí en cuñita. Si se queda en cuñita, pues dentro de nada va a pasar de los dos tercios, va a romper para abajo. Es lo normal de este tipo de cuñas. Y en principio, en principio yo soy más partidario de eso, ¿vale? De una ruptura a la baja. Eh, aunque si, si os fijáis, ¿veis como desde que cayó aquí el volumen ha ido subiendo y el volumen también inclusive en la caída el volumen ha seguido subiendo bueno eso es bueno hay intercambio lo importante es que hay intercambio evidentemente no hay el volumen que hubo aquí ni el volumen que hubo aquí qué le vamos a hacer esto es cuatro horas y bueno de momento en el semanal el RSI pues eh, pero no en este gráfico lo quiero en este vale pues mmm, todavía nos falta un poquitito no hemos llegado a esa línea verde para tontear ahí. Con lo cual, a mí lo que me dice todo es que seguimos bajando, seguiremos cayendo. Eh, que posiblemente, efectivamente, el, el gap que tenemos en los futuros del CME, este que pinchamos aquí el inicio, pero no el final. vale Esta ya está aquí. super mega gap que tenemos ahí. ¿vale? Y fijaros que en semanal se ve. Normalmente los gaps no se suelen ver en semanal. Bueno, aquí se ve un poquito uno. Pero es rarísimo que la cantidad de gaps que hemos tenido no se ven. Sin embargo, este, vamos, es más claro que el agua. Y si lo ponemos en diario ya, ni te cuento. O sea, en diario dices, hola, vaya pedazo de salto de fin de semana. Claro, claro. Entonces, esto, bueno, pues al final es una tentación que está ahí. Y, y a lo mejor cuando todo el mundo piense que vamos a cerrar el gap, nos vamos más para abajo. Eh, depende de cómo esté el RSI en ese momento. ¿vale? Ya lo iremos viendo, lo iremos valorando. Pero, pero sí, va a depender bastante, bastante, de cómo esté el RSI en ese momento. Si el RSI se ha recuperado un poquito cuando lleguemos a ese gap, posiblemente hagamos una, un ganchito para abajo, porque claro el semanal es muy poquito, y perdamos y nos vengamos a la zona de 20. Y eh, si el RSI está un poquito desgastado, pues hagamos todo lo contrario. Hay que estar muy atentos a ese posible movimiento y estar preparados para la peor de las circunstancias, ¿vale? Esto siempre tenerlo en cuenta. La dominancia de Bitcoin vale ha bajado un pelín, está lateral, está tontita y que sí, que no, está haciendo una banderita. está nuevamente, tal y como está la cosa, esto es una banderita de toros. Entonces, eh, mucho me temo que seguirá después subiendo y <ríe> vamos a Castañazo. Eh, ¿Por qué sube tanto la dominancia de Bitcoin y por qué se huye tanto de las altcoins con los fantásticos proyectos que son? Y al final se va el dinero a Bitcoin ya, pues, pues USDT ya hemos visto, ¿no? Hemos visto, por ejemplo la dominancia de USDT que está subiendo en este tiempo, ahora mismo está en un 6.18 Tremendo, ¿eh? Un 6.18 Ojo, ya es, fijaros que ha llegado casi al 7.26 <ríe> O sea, es tremendo una auténtica barbaridad. Pero eso es bueno. Joder, que no, ya me está volviendo loco. ¿Cómo que es bueno? Pues claro, es bueno porque quiere decir que por lo menos el dinero no ha salido del mundo cripto. Que es uno de los objetivos que tienen las stable coins. stable coins. ¿vale? Que el dinero no se mueva del mundo cripto. Ahora bien, personalmente... Y lo he dicho ya varias veces, prefiero tradear contra el USD directamente o contra el euro. ¿Para qué voy a complicarme la vida, por ejemplo, en un UST como en Terra Luna? ¿Vale? Eh, mejor yo creo que mejor esto. Que por cierto, a ver si cae un poquito más Terra Luna. Y mientras la comprita ahí en 0.00001. <ríe> Por tontear, eh. A ver si, oye, si le sacamos un dinero. Yo, yo he dicho, lo que gane el otro día se pone en varias zonas. Ya sabéis cómo compro yo, yo no compro en un punto exacto. He eh, en varias zonas y ya está. Y, y aquí hasta el año que viene o hasta el otro. No pasa absolutamente nada. Que se recupera en un tirón. Pues a lo mejor hasta ganamos dinero. Pégate. Yo que, no, que no, no, no, no, no, no, no he invertido nunca en Luna, ¿eh? no, nunca lo había tenido. Pero estas cosas sí me llevan un poquito la atención. Y digo, oye, pues el otro día gano un poquito de dinero. Recuperé lo que metí y lo que gané es lo que meto ahí. Lo que dejo ahí, pam, pam, pam, pam, y que tire millas maravillas. Eso es lo que yo hago. Luego ya cada uno tiene su propia estrategia. Entonces, bueno, te lo he dicho, el dinero, al estar en el títer, sube su dominancia. ¿Por qué? Porque hay mucho en, en títer. Hay chicha ahí, ahí hay dinerito. ¿vale? No ha salido a dólares ni a euros, está ahí. Eso no quiere decir que no haya exchange, como pasa en FTX, como pasa en Kraken, que lo puedas tener también en dólares o en euros te proteges de esos problemillas que puedan tener los stablecoins, y más ahora que van a empezar a regularlas, van a meter una regulación bastante dura y van a tener que estar auditadas eso ya de no me auditen, no me audites eh, se les va a acabar el rollo, pues si no las van a prohibir y a tomar por culo es decir, stablecoin, que no esté auditada, al carajo hasta el hora ha subido hoy ah, tela. entonces bueno, eso hay que tenerlo por cierto, ¿cómo ha estado el SP500? Es que no, es, ni me he fijado todo el día, 0.30, bueno a ver poquito más a la baja vamos a ver ahora una cosa del sp500 llevo, llevo varios días sin mirarlo y esto estaba aquí en la dominancia de bitcoin aquí vale el total market está bueno pues intentando hacer o igual que bitcoin una zona eh, de paradiña pero vamos a ver si realmente es esta o fijaos lo que yo digo siempre de las tres marías aquí se ve clarísimamente una dos y tres ¿Vale? Son tres zonas que, aunque siendo muy similares, cada vez son más, son inferiores. ¿vale? Son las que al final nos pueden eh, empezar a generar ese punto de ruptura al alza. Y de momento llevamos una. Ya veremos a ver qué pasa. Y hasta dónde tiene que bajar la 3. ¿vale? Importante. Perdiendo fuelle, es normal, es totalmente normal. Estamos, está dentro de, del, del planning. Um, fijaros cómo... Eh, estamos en sobreventa y vamos a ver cuánto tiempo aguanta aquí abajo, porque normalmente no aguanta demasiado tiempo, para el canal VIP, mañana os voy a hacer un vídeo de algo que está pasando interesante la última vez que hice un vídeo de eso no pasó, pero, pero vamos a ver, es que ahora está un poco más intenso y posiblemente ya puedo pasar y sobre todo para recordaros que hay otra forma de ver las gráficas que creo que es bastante, bastante interesante, en cuanto a lo que os decía de mirar aquí, mi rose line ahí que viene ha quedado al final, oye Qué, qué, qué contento estoy yo con que haya... ya lo siento, pero estoy contento con que haya visto esa bajada. Eh, aquí, aquí está. Este SP, querido SP. ¿Vale? Eh, yo personalmente, aquí hizo esta pedazo igual. que ¿Veis que Bitcoin hizo la misma aquí? Semanal. Exactamente igual. La siguiente vela no está siendo exactamente igual, está siendo un poquito mejor la del SP. ¿Vale? De momento. ¿vale? Esto no es algo que pase nada. Vamos a diario y vemos que, bueno, pues que bueno, está ahí aguantando. Por eso está tan guay. Y esta vela del viernes ¿vale? fue la que ha hecho que tengamos esa pedazo de mecha tan buena en la vela semanal. Con lo cual, si es de un día, pues tampoco ha venido, ha intentado quedarse a la media de la zona de 100 semanal. No ha podido con ella. ¿Qué significa esto? Pues que... Yo sigo pensando que tenemos que venir a la zona de 3550, ¿vale? Zona de esto, esto de aquí, ¿vale? Que si lo vemos en diario, el porqué, lo tengo marcado ahí, porque a mí me interesa deciros el porqué. ¿Veis? Este techo y techo, doble techo. Y la parte inferior tenemos suelo y suelo, doble suelo con, formando con este techo, este apoyo aquí. Entonces, bueno, pues tenemos una, una zona bastante interesante ahí de compra. Para el SP500, y ya lo dije, yo ya lo dije hace tiempo que lo dije, yo hasta que no llegue ahí abajo, no voy a comprar nada de SP500. Y dicho esto, si el SP500 tiene que ir ahí, o oh, yo personalmente creo que tiene que ir ahí, ¿dónde irá Bitcoin? ¡Qué gojo! Cuidado. Yo soy de los que opinan que demasiado bien está capeando el temporal, es decir, esto hace tres años hubiera sido tremendo entonces lo está haciendo demasiado bien a mí eso me mola pero creo y tal y como os digo en el título creo que Bitcoin va a romper moldes y va a romper moviendo estructuras y va a romper más allá de lo que queremos, más allá de lo que creemos porque tenemos como dije el otro día una serie de jugadores en el mercado que bueno para unas cosas están muy bien pero para otras son unos cabroncetes ya son ricos, no tienen prisa y no les importa machacar bastante el mercado a ver, no llevar a Bitcoin a 7.000, a 10.000, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso no le interesa a nadie. Si, no, si si se hunde de tal forma, nadie va a querer invertir en Bitcoin y ellos no es lo que quieren, que la gente no invierta en Bitcoin. Pero cuando estemos pensando en 24, podremos ir a 20 y, y eso sí, ¿vale? Hasta ahí. yo Creo que el, lo que he dicho siempre, es decir, lo que llevamos persiguiendo, como locas, como todas locas, ahí es donde está Linguan, aquí está, Juan. El Orin Juan, ¿vale? eh, que es la media de 200, que está en la zona de 22, y su mechazo. ¿vale? ¿Dónde irá su mechazo? Ay amigos, es lo que yo no sé. Ahí es donde yo no sé. Yo no creo que vayamos a estar construyendo por aquí debajo. Yo creo que vendremos, pom, pincharemos, tontaremos y enseguida iremos arriba. Pero la cuestión es eso. ¿Hasta dónde va a llegar, plus esa mecha? Va a llegar a los 19, va a llegar a los 17, va a llegar a los... Ni idea ni idea, y esa es sobre todo de aquí, la que nos tenemos que preparar, por otra parte si os fijáis, y yo creo que si os fijáis bastante además, he visto gente que se fija muy mucho, tenemos aquí un toque, dos toques tres toques, parte inferior un toque, dos toques parte superior, qué significa que podemos desde aquí rebotar, tiqui tiqui tiqui más hacia arriba o más lateral, no me importa bang, y ir a hacer el tercer toque si tenemos que caernos, nos caeremos desde aquí o desde aquí. Lo mismo me da, pero bueno, nunca está de más. De una, pues ese rebotillo que mmm, parecía que iba a hacerlo y de momento, de momento no. Pero la mecha de la semana pasada no está mal para poder hacer algo así. Algo así, ¿vale? En cuanto al resto del mercado. Pues el oro lleva aquí pues es unas jornadas intentando rebotar. Bueno, pues ahí va. Si... Sí, yo tengo en 1.700 y pico, 1.770 y algo, ¿eh? una cosa así, mi entrada. Creo que tenía alguna entrada más arriba, o sea, estar en 1.800 y algo. Estoy más o menos ahí, pérdida a beneficio, no me importa. Ahí se queda, pero lo que sí que me importa del oro es dónde está. ¿Y dónde está? En sobreventa. ¿Qué pasa con el oro cada vez que entra en sobreventa? Rebote, rebote. Y no está mucho tiempo, está uno o dos días, rebote. ¿Vale? Y esto es lo que también hay que tener en cuenta. Pero claro... Estamos en una situación excepcional, entonces no sabemos cómo en una situación excepcional de este tipo puede actuar, ¿vale? porque hay una especie de guerrilla ahí con el oro también. En fin, veis cómo el resto de acciones tokenizadas están en rojo, Facebook un poquito plano, bueno, que no está mal, y Pfizer un poquito en verde. El resto está todo más rojo que el Polo GT, Volkswagen Polo GT. No vayáis a pensar cosas raras. Bueno, eh, las altcoins, porcentaje positivo. Vamos a, la, a ver si vemos las positivas primero. Eh, las negativas, no, las positivas. ¿Qué hay en positivo? Es que más bien poco, casi nada. Bueno, velas, ¿dónde? ¿Velas, dónde? Eh, en Kucoin. Bueno, pues si es en Kucoin, nos fiamos. Nos fiamos más que B bitrex Vaya castañazo se metió velas. Y está está intentando recuperarse. Cirrus, Sex, Idex. Idex, sí, yo no sé, pero... No consigue, no consigue salir ahí tampoco. Melos, 7.33. Bueno, bueno. Mucho volumen está teniendo bel, eh, eh, Melos. Y cada vez más va subiendo el volumen. Está bien, aunque esté dentro de este canal así un poco cabroncete. Pero bueno, en cuanto rompa, puede pegar una buena subida. Eso es paciencia y tiempo. ¿vale? Eh, hay gente que tiene carteras muy buenas y está deseando, me deshago de ello tal... De verdad, el mayor error que puedes cometer es cuando ya ha caído lo que ha caído, es deshacerte de esas carteras, sobre todo de cosas eh, que hay bastante interesantes. ¿sabes? Yo sí digo, si yo tuviera, yo qué sé, Library Gates, que los he comp hubiera comprado, yo como no los he comprado, me lo dan gratis, eh, pues evidentemente los vendería, porque es una mierda. Pero, eh, es una mierda regalada, que viene muy bien. Pero, yo que sé, eh, la, esas... Polkadot, esas Matic, esas eh, cadenas, eh, todo eso, eso hay que guardarlo, señores, eso hay que guardarlo, hay que guardarlo porque a lo mejor alguna puede ser que no llegue, vale, pero se van a recuperar, claro, entonces tener paciencia porque las cosas, las cosas llegan y tienen al final su premio, la paciencia paga, esto es seguro. Eh, bueno, está el mercado, es que en positivo hay una auténtica castaña y en negativo pues hay otra otra castaña, pero hay más castaña, pues ANC, Hard, los Melon, Melon que el otro día nos dio una alegría, pues hoy nos da una tristeza, pero bueno, yo ya salí en la media de 50, se acabó y listo, eh, hay que salirse a tiempo y también hay que aprender a perder. Y ya está, muchas veces hay que salirse, decir, bueno, pierdo más y punto. Eh, Gala Games, también buena cosa. Los Axis, yo creo que, que van a sobrevivir. VRA, eh, Phantom, por supuesto que sí, que va. Eh, es una de las, de las redes, a mí me gusta bastante. Me gusta muy mucho Phantom. Eh, no me había puesto mucho las pilas con Phantom y ciertamente es, es, es cosa buena. Eh, ¿Qué más cosas? Así que va por aquí, Rose, una pena donde está. Una pena donde está pero bueno, ya iremos viendo, ya iremos viendo porque esto tiene que avanzar. bueno, Juan, por supuesto, que esto sorprende a propio y extraño, seguro, eh, Waves hará de las suyas, como, la, como ha hecho siempre, o sea, esto es algo que no está, está en su ADN, Maná, todo lo que son los metaversos y demás, ya decíamos que, pues, que eran son proyectos muy jóvenes, pero fijaros desde dónde arrancó Maná, ¿vale? Eh, diciembre del 20, enero del 21, ¿desde dónde arrancó? Cuidado, ¿vale? ¿Hasta dónde llegó Noviembre del 21, esto es un año, y esto es lo que lleva, ¿vale? En unos meses, Todos llevamos seis meses cayendo. Bueno, no va, yo no creo que vaya a caer hasta aquí abajo, ni de coña. Yo creo que como mucho, va a caer a esta zona, que es en la zona en la que yo espero maná. Así que a esta zona, evidentemente, maná estará en esas eh, pues, siete cosillas, y bien... Bien diferenciadas, no unas de otras, porque no vamos a meter todo en metaversos, o no vamos a meter todo en defis, o no vamos a meter todo en internet de las cosas, no tiene sentido, ¿no? Pues ahí es donde vamos, ¿vale? Intentar diversificar, aunque alguna nos coincida, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque hay cosas que son muy buenas, las cadenas, por ejemplo, estas cadenitas, Ay, qué, qué, qué, ¿qué majete, qué majete? A ver si ahora viene, se apoya aquí y luego vuelve a rebotar, ya veremos a ver qué quiere decir al mercado y qué decide hacer, ¿vale? Poca leche más que ver, está la cosa bastante fea, tampoco me habéis pedido ninguna que yo haya visto, eh, en las DOT, las TITAS, a las ATOM, cosa buena, cosa buena, eh, no quiero decir que la demás no, no pueda ser alguna buena, pero yo es que me estoy yendo pues, a, a cosas que creo que, que van a sobrevivir hasta aquí, este invierno, es decir, ¿por qué baja tanto la dominancia de las salco y se sube tanto la de Bitcoin? Porque hay proyectos que están muriendo, pero hay proyectos que mueren y otros que van a renacer eso tenerlo eh, bastante claro y tener en cuenta que no en este mercado sino en la vida en general cuando tú eres constante y sigues y sigues y sigues tener cuidado porque mmm, lo mejor que tiene un sueño es que se puede hacer realidad y esto es así esto es una verdad como un piano vale lo único que hay que intentar es mantenerse en su sitio y en estos momentos, eso, apoyarse, apoyarse, pues por ejemplo, como nos apoyamos en la comunidad. Yo he estado, hoy no he, no he dicho nada, he visto que en Discord no he dicho nada, he estado observando un poquito como me gusta hacerlo de vez en cuando, cómo la comunidad se, se ayuda, y wow, tengo que decir que me tengo que quitar el sombrero ante vosotros, porque es chapó. Da igual que sea la pública, da igual que sea el VIP, da igual que sea la de alumnos, estoy flipando, y, y es donde se ve eh, la gente, la, la calidad de las personas que, que hay en, en la comunidad, yo estoy loco, para mí es el mayor valor que tenemos así que enhorabuena chicos y chicas porque hay bastantes más mujeres de las que os podéis pensar así que bueno, poco a leche más que decir vamos a ver cómo sigue reaccionando Bitcoin de momento, de momento, la vela del día como podemos ver es bastante fea está abrazando muy mucho a la anterior esto nos quiere decir que posiblemente mañana vamos a tener una vela roja pero como parte positiva recordar la vela semanal con una buena mecha eso quiere decir que podemos rebotar a lo largo de la semana y hacer una, una, una vela muy similar eh, si no se produce eso, vamos a ver, pero también nuestro ah, nuestra línea de media se ha puesto verde, podemos caer y tocarla inclusive, y una vez que la toquemos, ya con la mecha de semanal bastante, bastante cerradita podría rebotar y volver ¿vale? la, la, está más o menos en la zona de 28.000 clavaditos ¿vale? más o menos entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal reaccionamos y es raro que no esté habiendo un, un rebote, no digo yo un rebote grande, digo un rebote a la zona de 32-35, ¿vale? O sea, no vayamos a pensar que esto va a ser, vamos a rebotar a 42.000. No, no, esto no funciona así. Así que bueno, paciencia, paciencia y más paciencia que es la que paga. Y como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os pague y os acompañe. Chao, chao.